Romani Plantable eh, es una empresa que eh, desarrolló un papel que es un papel que tiene semillas en su masa. Entonces, cuando vos lo plantas, eh, según el distinto producto que vos recibas, que puede ser desde tarjetas, eh, flyers, eh, etiquetas... Eh, cuando lo plantas, eh, te crece, al tener semillas, las semillas germinan y te crecen distintas plantas que pueden ser hortalizas o flores. Somos cinco personas. Eh, yo estoy en el área comercial, eh, Joaquín, mi hermano, está en todo lo que es el, los, los procesos productivos y después hay tres personas produciendo el papel, ya que esto se hace de manera artesanal. Obviamente eh, o sea, lo hacemos en grandes escalas, eh, pero no hay una máquina que te saca el papel porque es, eh, hoy en día no existe, estamos tratando de bueno, ver la posibilidad de desarrollarla, pero mundialmente no existe este, este tipo de máquinas y bueno, hoy quiera sonar el proceso es artesanal. Eh, creo que sí que, que me considero una persona emprendedora, creo que siempre estuve rodeada de personas emprendedoras y eso también hizo a que me anime a, o sea, sí, a, a, a querer emprender o a querer desarrollar algo nuevo. Eh, cuando, pensamos en este proyecto, la verdad es que fue, fue un desafío porque empezamos a investigar y la verdad que en Argentina no había mucho entonces fue mucho prueba y error, prueba y error hasta poder encontrar, nos pasaba de que al principio cuando empezamos a hacer el papel, eh, llegábamos al otro día y estaba todo germinado, entonces nos queríamos morir porque toda la producción que habíamos hecho ese día ya no la íbamos a poder usar para, para hacer estos ecoproductos, eh, para hacer las tarjetas, para hacer las postales entonces eh, fue como un desafío esto de... Pero bueno, creo que la verdad es que es algo que nos entusiasmó muchísimo, eh, que, que encontramos, algo que me encanta. O sea, yo, yo lo, lo vendo y lo vendo con, con muchas ganas, porque eh, me parece que, que está buenísimo poder empezar a comunicar de una manera más responsable y, y que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Eh, no sé si tengo uno particular, o sea, me parece que... Cada proyecto tiene, tiene lo suyo, eh, nos pasó eh, a nosotros, en romaní Plantable, de encontrarnos con un montón de emprendedores eh, que también les, les gustó el proyecto que nosotros estamos haciendo y pudimos empezar a trabajar juntos, eh, nos pasó por ejemplo con, con, unos, con Movimiento Arte, que es un aliado estratégico que nosotros tenemos, que ellos lo que hacen es, son cuadernos en una cooperativa que se llama La Juanita, hacen cuadernos 100% reciclados, ecológicos, y que quisieron agregarle una hoja plantable a este cuaderno, y nos pareció que estaba buenísimo poder trabajar en conjunto y poder estar ayudando a, a distintas personas en distintos talleres de cuadernos, y que después eh, todo lo que, todos estos cuadernos que se vendían con la hoja plantable eh, nosotros donábamos un 10% de lo recaudado a eh, distintas fundaciones que hacen huertas a lo largo de toda la Argentina. Entonces, eh, creo que los distintos proyectos te van, te van entusiasmando eh, a, a, no sé, creo que es algo que se va contagiando entre nosotros y nosotros siempre buscamos eh, tener así como estos pilares de, de ayudar al medio ambiente, pero creo que, que la pata social es muy importante también es una marca dentro de una empresa familiar que, bueno, yo soy parte de, de esta empresa, eh, que tiene distintos, distintas marcas y eh, lo que hace la empresa, que se llama Grupo Convertidor Papelero, es convertir el papel, o sea, su materia prima, en distintos productos que son bolsas de papel, sobres, papeles de regalo. Y nosotros, en J Roman Implantable, lo que hacemos es eh, utilizar todo este desperdicio que, que tienen en el momento de producir las bolsas y reciclarlas. Es por eso que este papel que hacemos con semillas es 100% reciclado y se hace de manera artesanal. No. <risa> Creo que no sé, no sé si cualquier persona puede ser emprendedora. Eh, me parece que, que tenés que tener algo. O sea, eh, obvio que si te lo propones vas a poder... O sea, no, no, no tenés que ser... Genio, ni me parece que si tenés las ganas lo, lo puedes hacer.